Illustrator tiene muchos formatos para la exportación. Sin embargo, desde la versión 2015 incluyó la opción para exportar a dispositivos móviles. Bienvenidos. Tenemos cinco mesas de trabajo con todos los objetos que queremos exportar. Probablemente en Illustrator hayas trabajado con la herramienta del selector o el Slice Tool en inglés. ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues simplemente con clic y arrastrar y generas un corte para cada objeto. Aquí tenemos un montón y qué es lo que te va a tocar hacer exportar uno por uno baja dejémonos de cosas eso está bien para versiones anteriores muy bien qué vas a hacer en este momento archivo exportar para pantallas la vas a elegir y esto es algo brutal ¿eh? Eh, se explica solo primero dónde la vamos a colocar en una carpetita que ya la tengo previamente seleccionada podemos exportar todas las eh, mesas de trabajo o simplemente elegir las que nosotros querramos automáticamente en la parte derecha te está indicando qué mesas vas a exportar aquí también tienes la opción de visualización me gusta realmente más grande en la parte derecha es donde realmente viene la verdadera fiesta antes que nada voy a poner borrar selección voy a poner aquí la opción todas las páginas para exportar aquí es donde viene la fiesta porque puedes elegir para ios con un clic y automáticamente te está eligiendo el tamaño al 100% al 200% o al 300% de su tamaño si quieres añadir más escalas vamos a dar un clic si quieres exportar para android das un clic aquí y tienes más formatos esto es una locura simplemente vas a dar clic en exportar mesa de trabajo esperamos unos segundos y cuando ha terminado el proceso tienes cada una de las carpetas que has elegido como el tamaño, del mismo a 1.5 el tamaño de su escala, y también tienes los archivos SVG, donde tienes todas las mesas de trabajo. Déjanos tu comentario, suscríbete a mi canal y te doy la bienvenida en la siguiente lección.